Oye, eh, eh, ya estamos pasando, pasando el tema de eso, pasando el tema de eso, Star Wars. ¿Y por qué la última trilogía Dale. la recontrarrecagó? ¿Por, ¿Por qué se fue a la mierda con Oye, la última Y, la trilogía? y esto, esto que digo yo, yo sé que yo sé que tiene una opinión y que todo el mundo puede opinar, si te gusta o te manda, o, o mal. Pero yo te voy a hablar un poquito de, lo, de la weá que más sé yo, que es el guión. Y de por qué el guión de Star Wars, sobre todo de la última, bueno, es un Titanic hundiéndose. Es una wea hermosa, hermosa de lo malo y de lo desastreso que es. Es como ver un barco gigante hundiéndose, ¿sí? que es un espectáculo de mierda y mucha gente se va a morir, pero no puedes dejar de verlo. O sea, tenéis que, que mirarlo hasta que se al final. Es como un poquito morbo, un poquito morbo. Y nada, pues eso, por la trilogía, me gustaría partir un poquito hablando de por qué Star Wars es tan famosa. Tú, ¿Tú más o menos tenías noción de por qué? O por, o para ti, para ti personalmente. ¿Por qué creéis que Star Wars, la saga completa, es.? es Porque hablamos de esa hasta ahora, que ya tiene como 50 años. ¿Por qué, ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué marca tanto? ¿Por qué seguimos hablando de eso? Mira, yo lo que creo, no, no sé. Yo estoy tratando de averiguar hoy día, por ejemplo, cuál es como la línea dramática, pero no se puede buscar bien. ¿cacháis como... Y me puse, puta media hora antes de entrar en el post, eh, me puse a buscar, ay oh, que agradable es hacerlo con audio, no se acepto, siento, bueno, ¿sí? o sea que después de hacer, si bueno, es como una agrado hacerlo, sí, la conversación fluye, eh, sí bueno, sí sí bueno, la, el rollo es de que, traté de buscarlo con el, el fondo, porque hay, hay cosas que, hay gente que le va bien, pero no es porque no es una sola cosa. Esa weá es mentira. Yo no y no pude cachar es que lo que sí saqué como conclusión muy rápida es que igual apelan, por ejemplo, a como a guerras como medievales pero futuristas. De hecho, claro. tú me habías recomendado que viera Doom y eh, George eh, Lucas está inspirado en Doom. De hecho, cuando yo vi Doom era ver Star Wars. <risa> Sí, está huella. muy ligada, está C muy ligada una a la otra. Sí, pues, entonces el loco se inspiró, o sea, sacó cosas de ahí, Flash Gordon también para la gente que es más vieja que nosotros, cachado contemporáneo, igual lo diga, yo vi poco Flash Gordon. Eh, yo creo que, yo, mira, yo creo que me fue, no, si hubiera buscado un poco más hubiera llegado, pero yo creo que re, usaron, eh, a ver, la, la onda medieval, ¿Cachai? Así por debajo Siempre ha funcionado Yo creo que en este caso sería Como una onda futurista, porque más que mal Igual es como Es como el reino, ¿Cachai? De, del lado oscuro, ¿Cachai? Contra los disidentes, de, de, disidentes creo que se dice? Ajá. Tiene una onda así Sí, sí los rebeldes, ¿Cachai? Tiene una onda así eh, Lo otro también eh, Hablaba sobre inspirar Me imagino que vive... De, me eh, lo que yo creo que me imagino que tener inspiración también como cuando las obras funcionan tan bien generalmente están inspirados en obras antiguas o historias de, de dioses griegos, egipcios siempre hay eso siempre no sé por qué funciona bien no no es pero son, porque son estructuras narrativas clásicas ya ultra probada y recontra probadas entonces, si lo hacías bien, escribí una estructura clásica y bien armada y bien redondita, siempre te va a funcionar porque, no sé, es como la proporción ahora en, en la imagen, que siempre va, va, va a ser bonita. Ah, ya me vende más. Eh, yo creo que voy a tener un poco eso, pero no logré encontrar qué, porque como no cacho tanto, y lo otro también es como en qué, cuál fue como la, no sé, eso también lo que te voy a preguntar. Eh, que es como qué es lo que... me alcanza la vista traté <ríe> de no, hacerlo está bien. pero no... no está bien, está bien. dos minutos tenía cien sí, un o no eh que... como se desarrolla el, el argumento, es como el guión, como que... porque debe tener como una línea, debe tener como un sí. estilo cachai, como por ejemplo está... yo lo que más recuerdo son como la, la, la weá clásica cachai que como inicio desarrollo el la otra, la guada del, del héroe, que no me acuerdo cómo se llama. El viaje del héroe, en este momento sí, entonces, ¿qué? El viaje con lo que estáis hablando tú. El viaje del héroe. Sí, pues el viaje del héroe, que que, claro, el viaje del héroe, ¿cachai? Eh, el, estaba eh, eso, ¿cachai? Que el viaje del héroe, pero no sé si es tanto el viaje del héroe, ¿ah? porque no, no, no sé, no lo no, analicé no, no, no, no sé bien, pero debe tener un estilo, ¿cachai? Que es, como tú decís, como probado, clásico, y bien, bien usado, por lo menos en las tres originales que son la, las del medio, ¿cachai? que ahí funcionó bastante bien en, la, en las primeras, es que la gente que no cacha, o qué más, es que más, que menos de 30 años <coughs> Originalmente, yo no sé si es un mito o no, ¿cachai? Son, eran nueve películas En donde las tres primeras, ¿cachai? que se conocen cronológicamente era Anakin Skywalker, ¿cachai? El dolor de Dan Y después, en las tres últimas, yo lo que tenía entendido era de que Luke Skywalker se pasaba al lado oscuro. Eso es lo que yo cachaba. Entonces, no yo no sé verdad. si es verdad. Claro, pero George, Clooney, George Lucas vendió la, la, la, la franquicia. Y ya, ¿lo que es? Pues, ¿cachai? Disney está tomando, hace refritos de todo, saca personajes. Y, ¿cómo se llama? Además que, bueno, con la cagadita que pasó con la cuestión de la, la primera película, que fue un asco, o sea, igual es bastante fome, y ya, pero no es, no es mala las tres primeras, no, yo no, creo que... No, es, malas, se Tiene muchas cosas no se no. muchas cosas sí. rescatar, aunque tampoco son tan, sí. tan buenas. Sí, bueno, y con lo que estamos hablando ahora, que es el, el, el, la fuerza, ¿cachai? A mí me igual me decepciona un poco, eh, Un poco porque como la, esta nueva película, ¿cachai? Yo cuando fui al cine, eh, yo esperaba como que no apelaran a recursos que ya son como refritos, me, me explico. Tomaron... ¿Qué hicieron con las tres últimas para mí? Es como reeditaron. La 4, la 5 la y la 6 ¿sí? Entonces como Volver a verla pero me ha actualizado Y, y que no funciona Porque esa esa fórmula funcionó En la época que funcionó ¿sí? Es como que tú ves Robocop de Las originales y, y de hecho la actualizaron sí. Y es muy mala Robocop no funcionó y es como tiburón ¿cachai? tiburón funcionó cuando en la época eso es lo que tienen algunas películas que funcionan en la época que, en la cual se crecieron, o sea, salieron a la luz ya después ya no ya no ya, ya, ya era, ¿cachai? volver al futuro igual es una película, ¿cachai? que igual para mí funciona harto no sé por qué pero yo por ejemplo igual veo Star Wars las tres las del medio igual tienen efectos que de repente se notan mucho que son como claro sí, sí, como ya estamos llenos de... de pero pero sí, pues. en realidad, mi pregunta está un poquito enfocada en, en qué te pasó a ti la primera vez que viste seguramente todos nosotros vimos la primera vez que vimos Star Wars fue cuando éramos niños y y no sé si te revolucionó si te diste cuenta después si no te gustó nunca hay gente que no la ha visto y no la, y no las pescó y está bien también la mayoría, nosotros, claro, la mayoría de nosotros, cuando vio cuando niño, igual alucinó un poquito con Star Wars. ¿Por qué creéis que, que por ahí va? No, por o si te gustó eh, de repente, por... si tú viste una, alguna escena y dijiste ¡Oh! Ay, Gracias no sé. por su pregunta, Camilo Eh, Te respondo a, un, a continuación. Con una. No, yo. Tu... A ver, hacer las notas largas, yo. Eh, mi primera revolución hormonal fue con Star Wars. A ver, ver la princesa Leia en Pompas. Ah, eh, yo creo que todo. Ah, no. La segunda fue con Batman 4. Batman que tuve Batman. mi segunda revolución hormonal, eh, parecido poéticamente, en el cine. Ver ah, Hiedra ah, Venenosa. Eh, ¿Qué cómodo? ¿Qué cómodo para acompañarte? La Batman 4, quién es, ¿con quién? Con Nicole Kidman. Batman ah, 4 bien. salió con Robin y Hiedra Venenosa. Y esa actriz ah, el Max, el Max, eh, Max. sensualizó mucho el personaje. Sí, sí. No, no, no. Toma ese remoto. Mala. No, yo...